Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se escuche bien el audio de mi voz porque estoy hablando más bajo de lo normal. Y esto es porque estoy haciendo este video a la 1 de la mañana y no quiero despertar a mi familia. Pero quería traerles esta información lo más antes posible. Y es que hay una nueva actualización en el FIFA móvil. Si a ustedes no se les ha actualizado automáticamente, solo ingresen a la tienda de aplicaciones y den en actualizar. Si después de la actualización no les permite ingresar al juego, solo desinstálenlo y vuelvan a instalar y con esto ya quedará listo ya con eso al entrar al juego Cristiano Ronaldo les dará el aviso de que ya pueden crear una alineación adicional vayan a su equipo y verán un cambio en ese módulo ya tendrán disponible un nuevo menú del lado derecho al seleccionar alineaciones verán que ya pueden tener más de una alineación y para adquirir la segunda alineación deben de haber alcanzado el nivel 15 en su cuenta si ya lo han alcanzado en la parte de la tienda en la pestaña de destacado encontrarán un sobre de alineación extra gratis es en este sobre donde van a poder conseguir su alineación adicional esta segunda alineación va a ser de mucha ayuda porque ya no se tendrán que preocupar por haber realizado cambios en su plantilla y que les vaya a afectar si es que se encuentran en torneo de liga contra liga ya que en una alineación pueden tener a su último team de mayor GRL y en la segunda alineación pueden tener por ejemplo yo acá tengo a mi equipo para... El camino de Yacin o bien pueden tener en su segunda alineación a su equipo para la temporada de ataque enfrentado para seleccionar su alineación que quieren usar en los torneos de liga contra liga solo ingresen a su liga y en la parte superior derecha seleccionen alineación de liga y escojan qué alineación van a querer establecer como la alineación de su liga esta alineación obvio deberá de ser la de mayor RLE y ya con eso les quedará de forma predeterminada aunque tengan activa su segunda alineación en el juego, su alineación de liga no sufrirá cambios ni se pondrá esta como determinada. Aquí pueden ver que aunque yo tenga mi segunda alineación activada, mi alineación de la liga no cambia, ya que yo establecí como predeterminada mi alineación 1. Para que se aseguren de tener la alineación correcta en su liga, solo vean que tengan el logo de su liga en esa alineación y con eso se asegurarán de haber establecido la alineación correcta otro cambio con esta actualización es de que ya podemos escoger la opción de radar en el juego solo vayan a ajustes y en preferencias tendrán ya la opción de habilitar el radar el radar solo se visualiza en partidos completos como los de campaña los partidos contra íconos, los juegos de héroe del equipo en fin solo en partidos donde usemos toda la cancha el radar no lo tendremos visible en partidos de ataque enfrentado otro buen cambio es la vista previa de las plantillas SBC de los iconos y es que anteriormente para ver los requisitos de las plantillas SBC de los iconos teníamos que haber realizado la anterior para ver los requisitos de la siguiente pero ya con esta actualización ya podemos tener una vista previa de todas las plantillas SBC de los iconos por último otro cambio que me di cuenta es de que ya solucionaron el bug en el juego de habilidad repetible de los TOTS y es que al haberlo repetido las 10 veces que te lo permitía a darle jugar de nuevo te mostraba un mensaje de error desconocido y te mandaba a la pantalla principal mostrándote el aviso de recoge tus artículos y ahora con la actualización lo repetimos 10 veces y ya no permite que le demos jugar de nuevo bueno hasta aquí la información de la actualización espero que el video les haya agradado y sobre todo que les sirva suscríbase en el canal